Segunda Tradición Para el propósito de nuestro grupo, solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso, tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza. No gobiernan. ¿De dónde obtiene Alcohólicos Anónimos su dirección? ¿Quién la gobierna? Eso es también enigmático para todos los amigos y recién llegados. Cuando se les dice que nuestra sociedad no tiene presidente con autoridad para dirigirla, ni tesorero que pueda exigir el pago de cuotas, ni junta directiva que tenga el poder de expulsar al miembro que cometa una falta, cuando comprenden que ninguno de los AA pueden dar una orden ni exigir obediencia, nuestros amigos se quedan sorprendidos y exclaman, eso no puede ser así, tiene que haber algo malo en alguna parte, esos individuos leen entonces la segunda tradición y ven que la única autoridad fundamental que gobierna a los alcohólicos anónimos es un dios amante y que él mismo puede manifestarse en la conciencia del grupo con cierta incertidumbre le preguntan a un miembro entendido de alcohólicos anónimos si en realidad eso puede ser así el miembro cuerdo en todos sus aspectos les contesta inmediatamente sí definitivamente es así, los amigos murmuran que tal cosa les parece algo vaga, nebulosa y más que ingenua, luego comienzan a lanzarnos miradas especulativas, aprenden algo de la historia de AA y acaban por comprender la pura verdad, ¿cuáles son esas verdades de la vida de alcohólicos anónimos que se sustentan en ese principio aparentemente impráctico? Veamos, fulano de tal, un buen alcohólico anónimo se muda, supongamos, a Midlinton, Estados Unidos, sintiéndose ahora solo. Reflexiona que quizá no pueda permanecer sobrio o ni siquiera vivo, a menos que les comunique a otros alcohólicos lo que a él se le dio tan desinteresadamente. Siente el apremio de algo ético y espiritual, porque ve que tiene muy cerca de sí a centenares que están sufriendo y a quienes puede ayudar. Además, echa de menos a su propio grupo, necesita de otros alcohólicos tanto como ellos lo necesitan a él visita a los predicadores médicos editores policías y taberneros y el resultado es que ahora midleton tiene un grupo del cual él es su fundador por ser fundador se vuelve al principio líder del mismo quién otro podría hacerlo sin embargo muy pronto su asumida autoridad para dirigirlo todo comienza a ser compartida con los primeros alcohólicos a quienes ayudó. En ese momento, el benigno dictador se convierte en presidente del comité que él y sus amigos han formado. Ellos son la jerarquía del grupo en su periodo de formación, constituyéndose esta por autoelección. Por supuesto, pues no puede serlo de otra manera. Al cabo de unos cuantos meses, A.A. florece en Middleton, el fundador y sus amigos conducen espiritualmente a los nuevos miembros, rentan salones, hacen arreglos con los hospitales y les ruegan a sus esposas que les preparen grandes cantidades de café. Siendo humanos, el fundador y sus amigos se sienten algo ufanos por la tarea que desempeñan. Se dicen unos a otros, tal vez sería una buena idea que siguiéramos ejerciendo nuestra autoridad sobre los AA de esta población. Después de todo, ya tenemos experiencia. Además, cuánto bien les hemos hecho a esos borrachos, debieran estar agradecidos. La verdad es que los fundadores y sus amigos son a veces más sabios y más humildes, pero no siempre a esta altura de las circunstancias. Los dolores y accidentes propios del crecimiento comienzan a acosar al grupo. Los mendigos piden limosna, los tímidos desfallecen. Problemas y más problemas empiezan a lloverle al grupo Pero lo más importante, se oyen murmullos de descontento entre los miembros dados a la política Que pronto se vuelven un clamor ¿Creen esos viejos que van a dominarnos toda la vida? Ya es hora de que hagamos nuestra elección El fundador y sus amigos se sienten heridos y deprimidos Van de crisis en crisis, de amigo en amigo, rogando pero nada sacan pues ha comenzado la revuelta. La conciencia del grupo va a hacerse cargo de las cosas. Viene luego la elección. Si el fundador y sus amigos han servido bien, pueden, muy sorprendidos, ser reelegidos por algún tiempo. Sin embargo, si se han opuesto con demasiado ahínco a la ola creciente de democracia, pueden ser depuestos intempestivamente. En cualquiera de los dos casos, el Grupo tiene ahora un comité rotatorio de muy limitada autoridad. Bajo ningún concepto pueden sus miembros dominar o dirigir el Grupo. Son servidores. Suyo es, en ocasiones, el ingrato privilegio de atender a las tareas domésticas del Grupo. Encabezados por el presidente, se encargan de las relaciones del Grupo con el mundo exterior y hacen arreglos para concentrar reuniones. Su tesorero, rigurosamente responsable, pasa el sombrero, recoge el dinero para pagar el arriendo y demás cuentas y rinde regularmente su informe durante las sesiones ordinarias. El secretario se encarga de tener a la mano literatura informativa, atiende a las llamadas por teléfono, contesta la correspondencia y envía los avisos para anunciar las reuniones. Esos son los sencillos servicios que hacen que el grupo continúe funcionando. El comité no da consejos espirituales, no juzga la conducta de ninguno, no imparte órdenes. Cada uno de los miembros del comité puede ser eliminado en las próximas elecciones, si es que ha tratado de imponerse. Y así es como hacen el tardío descubrimiento de que son en realidad servidores, no senadores. Esa es la experiencia de todos ellos. En esa forma, la conciencia del grupo impone las condiciones que hacen posible que los dirigentes del mismo puedan ser sus servidores. Eso nos trae directamente a la pregunta, ¿tiene AA verdadera dirección? La respuesta es muy enfática, sí, aunque no lo parezca, pero volvamos al depuesto fundador y a sus amigos, ¿qué les ha sucedido? En cuanto les pase la ansiedad y la tristeza, se notará en ellos un cambio casi imperceptible. Finalmente, se dividirán en dos clases. Que los AA dominan comúnmente como ancianos estadistas y viejos descontentos. El anciano estadista es el que comprende lo sabia que ha sido la decisión del grupo, que no abriga rencor al verse reducido a una posición menos importante y cuyo juicio, madurado por considerable experiencia, es justo. Es el individuo dispuesto a esperar el desarrollo de los acontecimientos. El viejo descontento es el que sigue convencido de que sin él no prosperará el grupo, que constantemente intriga para ver si lo religen y que sigue siendo presa de su propia conmiseración. Algunos suelen sangrar en tal forma que, agotados todos sus espíritu y principios, vuelven a emborracharse. En ocasiones, parece que el panorama está repleto de esa clase de sangrantes viejos descontentos. Casi todos los más antiguos miembros de nuestra sociedad han pasado por esa experiencia, hasta cierto punto. Felizmente, la mayoría sobrevive y pasan a ser estadistas ancianos. Se convierten en verdaderos y permanentes pilares de alcohólicos anónimos. De ellos emanan opiniones calmadas el conocimiento seguro y el liderazgo permanente de AA. Cuando el grupo está más perplejo, se vuelve a ellos a pedirles consejo. Los estadistas ancianos vienen a ser el instrumento de expresión de la conciencia del grupo. En realidad son la voz pura de alcohólicos anónimos. No dirigen por mandato, sino por ejemplo. Tal es la experiencia que nos ha llevado a la conclusión de que la conciencia de nuestro grupo bien guiada por sus ancianos, es más sabia que si tuviera un solo conductor. Cuando AA tenía apenas tres años de existencia, ocurrió algo que nos demostró ese principio. Uno de los iniciadores, muy en contra de sus propios deseos, se vio forzado a obedecer la opinión del grupo. Aquí está la historia en sus propias palabras. Cierto día en que me hallaba en un hospital de Nueva York, haciendo un trabajo del duodécimo paso, el dueño del hospital, a quien llamaré Charlie, me llamó a su despacho. Bill me dijo, me parece una vergüenza que andes tan mal de fondos. Te rodean bebedores que se están mejorando y ganando dinero, pero tú dedicas todo tu tiempo a este trabajo y no ganas nada. Eso no es justo. Charlie sacó de su escritorio un viejo estado de cuenta, me lo pasó y continuó ahí puedes ver qué tanto dinero ganaba este hospital en 1930 miles de dólares al mes podría estar ganando lo mismo ahora y lo haría si tú me ayudaras ¿Por qué no traes tu trabajo aquí te daría una oficina Podrías sacar una buena suma para gastos y muy buenas ganancias hace tres años cuando mi médico en jefe Silworth comenzó a explicarme la idea de ayudar a los borrachos mediante la espiritualidad me pareció esas eran ideas de locos, pero he cambiado de parecer. Llegará el día en que tu manada de exborrachos llene el Madison Square Garden, pero me parece que, mientras tanto, no debes morir de hambre. Lo que te propongo no es contrario a la equidad. Puedes volverte un terapeuta sin diploma y tener más éxito que los profesionales. Quedé convencido. La conciencia me mortificó un poco, pero al fin vi que lo que Charlie proponía era algo muy honrado. No había nada de malo en que yo me volviera un terapeuta sin diploma. Pensé en Lois, llegando a casa cada día, después de andar de compras en las tiendas, a preparar la comida para una multitud de borrachos que no pagaban nada por su alimentación. Pensé, además, en la gran cantidad de dinero que adeudaba a mis acreedores de Wall Street. Pensé en algunos de mis amigos alcohólicos que seguían ganando tanto dinero como siempre. ¿Por qué no podía yo hacer otro tanto? Aunque le pedí a Charlie un plazo para considerar lo que me proponía, ya tenía resuelto lo que iba a hacer. Yendo muy deprisa en el metro con destino a Brooklyn, sentí algo que me pareció una revelación divina. Fueron apenas unas palabras, pero harto convincentes, en realidad tomadas precisamente de la Biblia. Una voz me repetía, el salario es de acuerdo con el trabajo. Al llegar a casa encontré a Luis cocinando como de costumbre, Mientras tres borrachos la contemplaban hambriados desde la puerta de la cocina La llamé a un lado y le di la gloriosa noticia Pareció que le interesaba pero no se me hizo que se emocionara tanto como yo lo esperaba Finalmente exclamó ¡Qué bueno fuera! Esa noche teníamos reunión Aunque ninguno de los alcohólicos a quienes alimentábamos parecía estar sobrio Otros sí lo estaban y se hallaban en la sala con sus respectivas esposas me apresuré a contarles la historia de la oportunidad que se me presentaba. Nunca olvidaré sus caras impasibles, ni lo fijamente que me miraron. Casi sin entusiasmo, acabé de hablar. Hubo un prolongado silencio. Casi tímidamente, uno de mis amigos comenzó a hablar. «Bien, sabemos que tan necesitado está Bill. Eso nos preocupa mucho». «A menudo nos hemos preguntado si sería posible que hiciéramos algo para remediar las cosas, pero creo que expreso la opinión de todos cuando digo que nos preocupa mucho más lo que acabas de decirnos». La voz del locutor se volvió más confiada. «¿No ves, continuó, que nunca podrás volverte profesional, por más generoso que Charlie haya sido con nosotros? ¿No ves que esta cosa no puede enlazarse con su hospital ni con el de ningún otro?» Dices que la propuesta de Charlie no tiene nada de inmoral. Claro está, es moral. Pero lo que tenemos no funciona solo con el fundamento de lo moral. Tiene que ser algo mejor. Claro que la idea de Charlie es buena, pero no lo suficiente. Esto es una cuestión de vida o muerte, y solo lo mejor puede servirnos. Mis amigos me lanzaban miradas desafiantes a medida de que el orador continuaba. Bill. ¿No nos has dicho tú mismo a menudo en estas reuniones que lo bueno es enemigo de lo mejor? Pues bien, este es sencillamente un caso de esos. No puedes hacernos tal cosa. Así habló la conciencia del grupo. El grupo tenía razón y yo estaba equivocado. La voz que oí en el metro no era la voz de Dios. Aquí estaba la verdadera voz, surgiendo de mis amigos. La escuché y, gracias a Dios, obedecí.